Hola que tal gente de Youtubera Hoy les traigo nuevas novedades en luis recomienda a nivel Dios es más que luis sí, vayamos a ello y se merecen unos saluditos <coughs> Un saludo para Rayados Pantatuber T Jorge Luis Cachalai Kiara Ace Anaí Kaini Ako Akira Ángel Agasco, Pablo Master YouTube, Chris YouTube 8358, y un saludo final hasta España para Toy Chica Gamer. <coughs> Eso era todo lo que quería mostrar. Eso es todo lo que quería mostrar y si les gustó el video recuerden darle like, compartanlo y suscríbanse si son nuevos. Si son nuevos que están viendo este video, suscríbanse, créanme, no se van a arrepentir. En fin, hasta aquí se despide. YouTube y nos vemos hasta la próxima.